¿Cuál es el problema? Viene el revolcón que pasó hace un par de semanas, que eso les dio como miedo, sobre todo en Cuba, y sobre todo entre Venezuela y Cuba, hicieron marrullas ahí para, para, como para trancar las cosas. Pero lo malo de esto es que siguen. O sea, cometen el error, cometen la falencia, pero siguen atacando. ¿Por qué? Porque quieren asegurarse de una u otra forma, que es el caso en este momento de Venezuela y Nicaragua con respecto a las elecciones que están deteniendo a los opositores, los están encarcelando, los están encochinando, los están persiguiendo, los están haciendo huir, los están haciendo callar y siguen por lo mismo porque ellos quieren seguirse en atornillando. Ahora, el otro problema que hay, no solamente Venezuela y, y Nicaragua, también Cuba, en este caso también Bolivia, de Argentina. ¿Cuál es el problema? Que hombre, es como el, el ladrón que pinta de ser muy inteligente y a la vez es muy bruto. El, el ladrón que va a falsificar un billete de 100 dólares y entonces no lo hace de 100 dólares sino de 150 porque la avaricia le puede más o sea se supone que si va a falsificar un billete de 100 dólares tiene que ser por otro de 100 dólares pero la avaricia los lleva a romper tanto los esquemas que prefiere hacerlo de 150 aún sabiendo que se va a estrellar y ese es el problema que está pasando con estas dictaduras que no quieren soltarse y que siguen atacando aquí se está apretando otra vez el nudo y lo más importante es que la comunidad internacional los extranjeros como son los cubanos, los venezolanos, los nicaragüenses que viven en Estados Unidos se están uniendo junto con las ONGs en señal de protesta y esto está animando a que a la población interna también proteste siguen, siguen y siguen cometiendo los mismos crímenes con respecto al país caribeño, el panel de expertos se refirió a la situación que desde febrero del 2018 se encuentra bajo un examen preliminar por supuestos abusos de fuerzas de seguridad. Los designados por la Organización de Estados Americanos, OEA, urgió a la Corte Penal Internacional a que anuncie la apertura de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad contra Venezuela, cuyo caso se encuentra en examen pre preliminar. ¿Cuál es el problema? Que se encuentra en examen preliminar, o sea, hay una investigación, hay un proceso pero ellos en lugar de curarse en salud siguen delinquiendo y siguen haciendo arbitrariedades y atrocidades ¿Qué es lo que tiene apabullido el pueblo? Vamos a meternos bien porque esto está muy interesante porque yo lo he venido diciendo a lo largo de estos días. Un solo error, un pequeño error que cometa cualquiera de estos países con cualquiera de estos regímenes es el fin de estas dictaduras. Pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, leen like, activen la, compa la campanita de notificaciones y compartan con todos tus amigos en las redes sociales para que esto sea una noticia boom que esto sea una noticia veraz creíble y que pronto tengamos un buen anuncio porque estamos acá minuto a minuto, hora a hora, para tenerlos bien informados. El panel de expertos se refirió a la situación de Venezuela que desde febrero del 2018 se encuentra bajo examen preliminar por supuestos abusos de fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a los opositores. O sea, aquí no solamente los está maltratando física, sino también psicológicamente para que no vuelvan a ser contrapeso para ellos. Designado en 2017 por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió que se abra la investigación, pero sobre la apertura o no de esa investigación debería pronunciarse la de fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Benzuda, quien dejó su cargo el pasado 15 de junio y fue reemplazada por el abogado británico Karim Khan. En los acontecimientos ocurri ocurridos para los expertos, cualquier retraso en este proceso sería inapropiado y solo produciría mayores daños al pueblo venezolano. Antes de culminar como fiscal, venzuda dijo el 8 de junio que esperaba anunciarse si abriría o no una investigación en Venezuela por crímenes de lesa humanidad. Tanto como el tribunal resolviera una solicitud del país caribeño que se quejó de trato discriminatorio y desigual. ¿Qué es lo que se está reclamando acá? Que si bien ya sabemos, arrancó un proceso de investigación desde el 2018, que es de una vez una definitiva. Esto, uno más uno, siempre da dos. Aquí no necesitamos ponerle nombres que porque eh, son señores con. Con, con su eh, valija diplomática que tienen su, su curul y por eso no se pueden tocar, no a esos ladrones hay que llamarlos ladrones y a los bandidos hay que llamarlos bandidos el hecho de que un señor ande allá muy elegante como presidente, como gobernador, como diputado como lo que sea, si roba es un ladrón, si mata es un asesino, es así de sencillo quíteles esa investidura que eso es lo que hace que ellos sigan haciendo lo que se les da la gana los expertos indicaron que la sala de cuestiones preliminares primera de la Corte Penal Internacional rechazó el pasado 2 de junio por improcedente el pedido de Venezuela, ¿Qué es lo que está tratando de hacer el fiscal Tarek, otra joyita la corona, que están pretendiendo alargar, alargar, tapar, mejor dicho, alborotar eso para que eso se demore, se demore y ellos se sigan atornillando en el poder. El panel consideró que corresponde anunciar el comienzo de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos. En Venezuela, según la apreciación por parte de grupos expertos integrados por Manuel Ventura Robles de Costa Rica, Santiago Cantón de Argentina, e Irwin Kotler de Canadá, señaló que demorar este caso permitiría además que se sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad y violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, también se dejó claro que cualquier visita a ese país se realice como parte de una investigación una vez abierta ojo porque esto es lo que está tratando de hacer Tarek, Tarek William Zapp, el fiscal que él está tratando de enredar el archivo de enredar el asunto y darle largas, tras la invitación que extendió el fiscal general de Venezuela Tarek Zapp, al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional Karim Khan ellos quieren disfrazar las fechorías que han hecho para que este señor cambie de padecer y a la vez le den largas y y largas y largas y entonces cuando menos pensamos ya han pasado otros 4 o 5 años y no pasa absolutamente nada porque esto viene desde el 2000 Biden le responde a los refugiados cubanos lo siento no son bienvenidos ¿por qué? porque hay muchos que están trabajando al lado de Nicolás Maduro y muchos al lado de Díaz Canel en Cuba entonces sirven y se llenan sus bolsillos de plata y entonces ahora Guardan su dinero por allá bien caletado y ahora van, van arrepentidos a pedir refugio a Estados Unidos. La gente está equivocada, creen que Estados Unidos tiene una política de acogida para refugiados y solicitantes de asilo político, pero no es así. La administración Biden hace una declaración simple para los cubanos y venezolanos que arriesgan sus vidas para salir del comunismo, no vengan para acá. Quiero ser claro, ojo, esto va especialmente a los cubanos, si se lanzan al mar no vendrán a Estados Unidos, dijo el secretario de seguridad nacional Alejandro Mallorcas durante una rueda de prensa la semana pasada. Tras los acontecimientos de los últimos días, miles de cubanos han salido a la calle en las últimas semanas al grito de libertad, abajo la dictadura en algunas de las mayores protestas de la historia en ese país recordemos que las protestas son una representación visible de una de una población que se levanta para enfrentarse al régimen comunista corrupto que les ha dejado en la miseria con hambre y sin acceso a, a la medicina básica en respuesta sus líderes han trabajado para cerrar el acceso al internet al menos 140 personas han sido detenidas o desaparecidas se bien 140 tras los enfrentamientos entre la policía estatal y los manifestantes pero aún así, el cubano ya está mamado. Ya ellos no quieren, ya no comen de esa. Sí, 140 personas detenidas o desaparecidas, pero ellos siguen de frente porque esto va para largo hasta que se acabe ese régimen. No solo en Cuba, también en Estados Unidos se han celebrado manifestaciones masivas en ciudades de todo el país desde Miami y Los Ángeles hasta Washington DC para mostrar su solidaridad a quienes luchan por la libertad frente a nuestras costas. Vale la pena señalar que el propio Mallorca es un inmigrante cubano que huyó del país con su familia en 1960 cuando apenas tenía un año de edad. Es increíble pensar que Estados Unidos tiene una política de acogida para los refugiados y solicitantes de asilo político otros al parecer todavía tienen la impresión de que Estados Unidos tiene un enfoque de pies secos, pies mojados para los inmigrantes cubanos que llegan por mar lo que permite a los cubanos que llegan sin visado permanecer en Estados Unidos como residentes permanentes para ser claro la ley nacional sí permite a los que llegan al país solicitar asilo pero incluso eso ha sido suspendido en gran medida durante la pandemia y la mayoría han sido expulsados de todos modos la importancia de estos hechos es que aún así los inmigrantes son siempre una ganancia neta para un país, aumenta el número de personas que trabajan en una sociedad algo que la mayoría de los países necesitan desesperadamente Ya que las tasas de natalidad siguen disminuyendo Además la población cubana ha demostrado ser especialmente industriosa Como muchos empresarios, entre ellos Miami Donde se encuentra el mayor número de migrantes cubanos de Estados Unidos Goza uno de los índices más altos de creación de nuevas empresas Muchas de ellas impulsadas por cubanos Tanto empresarios y celebridades Oígase bien, como Gloria Estefan, Pitbull, Andy García El padre Jeff Bezos y Marta de Miami entre otros, se encuentra entre las historias del éxito cubano en los Estados Unidos. Los cubanos no solo aportan riqueza y crecimiento económico a los Estados, sino que su salida sigue socavando una brutal dictadura comunista, razón por la cual la inmigración estadounidense está condenada por el régimen. Ojo a esto, conclusión, Estados Unidos no está jugando y esto va en serio. Y le recordamos... Aquella población venezolana, cubana, nicaragüenses, no suelten la pita en este momento, siguen adelante porque Dios está encima de esto y esto en cualquier momento puede dar frutos. Ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad.